Saludos, queridos súbditos. Aquí en AMA les traemos noticias de último minuto. Al parecer el día martes por las 3 de la tarde, Pablito se clavó un clavito en el dedito al huir de tres tristes tigres que tragaban trigo en un regal, tristes por la falta de su paro en cutir y micro no Nuevas noticias: no han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo, el que lo ha dicho mintió. Y en caso que hubiese dicho ese dicho que tú has dicho que he dicho yo, dicho que he dicho que doy, estaría muy bien dicho siempre que yo hubiera dicho ese dicho que tú has dicho que he dicho, que he dicho yo. Y la última noticia de este flash informativo es que un grupo de estudiantes acercado a mis instalaciones para pedir la felicitación de su maestra se sirvió el sol por su día el pasado 31 de octubre, expresando que es una excelente maestra y que se merece pasarlo muy bien en su día. Eso es todo en este flash informativo, espero que disfruten el día de hoy y recuerden, la felicidad está en la estupidez.